Oye, siguiendo esta línea, Sergio, ¿cuál es la metodología que tú sigues cuando te enfrentas a un nuevo proyecto? ¿No? ¿Cuál es la metodología Cerreo? Te llega alguien, ¿cuáles son los pasos hasta que encuentras las, las betas estas donde puedes crecer? Vale, pues mira, a ver, ahí, ahí me voy a contar, por ejemplo, bueno, no, eso me lo dejo para luego, ¿vale? Si aguanta otra cosa para, para centrar la pregunta en esto. Para mí, lo principal es uno, que la empresa me cuente cuanto más pueda contarme, mejor. Es decir, yo necesito entender esa empresa, ¿a qué se dedica? Que eso sí, dice, qué fácil, no, no, no, no, ¿a qué se dedica? ¿Cómo gana el dinero? ¿Qué productos son más rentables? Eh, ¿Por qué tiene ese producto? Sí, ¿por qué tiene más bajo que su competencia? ¿Por qué su gasto de envío es este? ¿Por qué utiliza esos colores? ¿Por qué utiliza esa tecnología? ¿Qué equipo tiene? Es decir, todo lo que te puede al final hacer falta. Entonces, yo con eso identifico en qué áreas de datos me puedo mover. Y dices, ¿en qué áreas de datos es Analytics? No. ¿Por qué? Porque a veces Analytics está como un solar. Analytics, para quien no lo sepa, Analytics es el Seat Ibiza de los anuncios, del de 8,800 euros. Y ese y que Ibiza, ¿qué tiene? Nada, el volante, las ruedas y ni aire acondicionado ni nada. ¿Qué necesitamos en Analytics cuando, cuando hacemos cualquier metodología de análisis? El Seat Ibiza de 18.000 euros, que te viene con los bajos tuneados, el, el equipo de música a tope. Pues, eso es el análisis que nos hace falta, ¿vale? Con los funnels trazados, con los eventos trazados, con los objetivos definidos, con el comercio electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay veces que hay proyectos de CRO donde eso te lo encuentras y tú directamente te pones a rascar datos. Y hay otros proyectos de CRO donde eso te lo encuentras y dices, mi primer trabajo es empezar a tener datos. Y dices, no, no, pero pues si tienes ahí las ventas. Digo, ya, pero ¿qué es lo que hacen los de SEM? Genero mil visitas y recibo diez ventas. ¿Y por el camino qué hay? Un solar, ¿vale? Un solar que tienes ahí poblados No, ¿qué necesito entender? Cada pasito, cada interacción del usuario, cuántos llegan a cada paso en un e-commerce, fijaos, es muy fácil. ¿Cuánta gente ve las fotos? ¿Cuántos añaden a carrito? ¿Cuántos añaden a lista de deseos? ¿Cuántos despliegan las tallas? cuántos eh, establecen un contacto, cuánto miran la, mira la composición, cuántos miren, lo que, lo que quiera. Entonces, con eso, ¿vale? ya sea ahora o sea después, cuando tengo los datos, es donde tú recoges datos de ahí, puedes recoger también datos de análisis cualitativo, puedes recoger datos del call center. Para mí es súper interesante cuando son negocios que tienen una interacción de formación y demás con call center, qué problemas están teniendo, qué les preguntan, toda esa parte. Entonces, tú con eso es donde para mí tienes que tener, Cuanta más visión global mejor para detectar rápidamente dónde profundizar. Es decir, si tú te centras solo en la parte analítica, vamos a llamarle Google Analytics, como Analytics esté bien al 80%, tú de ahí no vas a poder rascar nada. En cambio, tú estableces unas grabaciones con vídeos, por ejemplo, y lo que te das cuenta es que eh, hay un fallo con la tarjeta que no vas a poder sacar por el otro lado, pues ya está haciendo el problema. O al revés, hablas con el call center y te dicen, Mira, eh, sí, pero es que, ¿sabes? ¿Pasa esto? No, pero es que resulta que la mayoría de gente llama preguntando por esto. Y hacen los directores. ¿no? O sea, pongo una de, ¿cómo? Y te dice allí la persona de call center, sí, sí, ya esto, cuando llaman, preguntan por esto. ¿verdad? Y yo digo, ¿Y, ¿y eso? ¿Cómo lo comunicáis? Pues ahí se mira, todo el mundo, nadie sabe. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Qué voy a empezar? Mira, pues si esta es una fricción que estamos teniendo, ¿Qué vamos a hacer lo primero? Comunicar esto en esta página. Vale. Entonces, la metodología, ¿vale? Se hace el método científico, si buscáis en, en internet lo podéis, lo podéis ver. Al final, para mí es, la metodología es analizar datos, pero como a veces hay tal volumen de datos, tiene, yo voy de más a menos, es decir, trato de hacer una visión pum, pum, pum, pum, pum, de todo lo que hay, parece que no tienes todo, y entonces a partir de ahí veo dónde, dónde tiro. Sí que es verdad que a mí, si detecto algo eh, accionable rápidamente, eh, digo, venga, vamos a llevar, a llevar dos líneas de trabajo. Una, este, este flujo normal o el estándar que es, voy a analizar, necesito más profundidad, etcétera, etcétera. Y otra es, mira, yo veo claramente que hay un problema. ¿Os parece que lo implementemos directamente, que montemos el test, etcétera, etcétera? Entonces, avanzas, digamos, como en tu funnel en paralelo, saltándote la metodología porque necesitas en el estudio acaba no sé qué, ya, pero lo que hablamos de antes. La paciencia. Con lo cual, cuanto antes sea la confianza, muchos más recursos y mucho más fácil es todo. Que eso también, yo esa parte lo entiendo de la empresa. Al final ellos te pagan para que tú les consigas algo, aunque, aunque a priori necesitas como ese margen de tiempo. Con lo cual, cuanto antes lo consigas, muchísimo mejor.